y eh, Para el 2 de abril yo estaba de licencia de otro barco eh, Del río Calingasta un barco que iba al Caribe eh, Cuando me entero de la recuperación de las islas del 2 de abril eh, Al día siguiente me, me presento a la empresa para ver qué disposición tomaban con nosotros Cuando terminé de recibirme a fin del 81, principios del año 82 eh, Me avisaron, yo había hecho el pilotinaje en Elma o sea, la práctica profesional la había hecho en ELMA, me dijeron que no tenía lugar de trabajo para mí, que, bueno, que lo lamentaban, pero que no, no había cupo. Bueno, perfecto, me iba entonces al, a la lista del centro de radios. En el sindicato electricista hay una lista de espera que nos llaman a embarcar por la lista. Me dijeron que esperáramos eh, a ver qué medidas se tomaba con nosotros, porque somos oficiales de la, de la Reserva Naval, la Marina Mercante, en el caso mío, de oficiales. Digamos, todos los marinos mercantes pertenecemos a la Reserva Naval. Y estaría como tercero o cuarto, o sea, por lo que me llega un telegrama para que pase al centro de electricidad porque había un barco urgente para mí. Me llama mi hermana, me dice que me llamaron del, de Elma. No, dice, ¿Cómo? Yo digo, ¿cómo me van a llevar a mar de Elma si, si estaba esta la austeridad nacional? Un viaje de 15 días, me dicen. Traigase poca ropa porque un viaje corto, así que... Llegué a mi casa y solamente llegar sonó el teléfono que me llamaron de personal embarcado que embarcaba al día siguiente. No conocía el barco, por supuesto, no sabía a qué barco iba. Y me presento a la empresa, Empresa Elma. Entonces me dijeron que iba a subir al río calcaraña eh, con destino a Río Gallego. Claro, al llegar, el río Carcarañá un barco amarrado, ya casi fuera de servicio, eh, así que ni remota idea de lo que iba a pasar. Un barco que estaba eh, para desguace, ya había salido publicado en el diario que salía a remate, me acuerdo, con base de mil dólares en ese momento. O sea que eh, se armó de golpe, eh, se armó, se sacó del amarre y se lo puso a, a disposición. Ninguno de los dos había estado en ese, en ese tipo de buque, era una radio antigua para lo que estamos acostumbrados a usar, eh, equipos de baja potencia. Eh. Estaba para desguace. Me acuerdo de la cubierta que tenía como inflado así del óxido. Y bueno, eso a mí me llamó un poco la atención y dije, bueno, habrá que ponerse las pilas y empezar a sacar el óxido. Y fuimos a la, a la Central de Comunicaciones, que ustedes tienen que hacer, en esta frecuencia, tienen que ver acá, y si contestamos tienen que contestar acá, y digo, paren, paren, paren, paren. Nosotros tenemos cuatro frecuencias por banda y tenemos unos receptores que son de banda marina. Pero a todos nos decían que íbamos a ir al sur, a Puerto Deseado, a, a Comodoro. Y si ustedes no saben a dónde vamos...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 No sé, estupideo, es destino. Era conocido por todos, por todo el puerto, que el barco iba, iba, iba al sur primero de todo, tenía la, la pizarra puesta para, para Puerto Deseado, porque no se podía poner el destino real del barco. En Buenos Aires, el día eh, que salimos, embarcó personal militar que iba eh, a cargo del material que se llevaba. Era personal tanto de la Armada... Eh, había un coordinador de la Armada como personal del ejército, de prefectura. Había un muchacho que yo me hice muy amigo, marinero de prefectura, que tenía 18 años recién cumplidos y los había cumplido. Que estaba solo a cargo de... de unos Jeep Mercedes Benz, pero no necesitaba personal superior. Él se hacía cargo, cargo de su responsabilidad. Le decíamos chocolate, pero bueno, Jorge López, chocolate por, por el color de piel. Pero un pibe este, un pibe bárbaro que la vocación de él era ser futbolista. Jugaba muy bien al fútbol, tuvo una lesión, eh, vivía en la zona de Tigre, entonces, bueno, este, se enganchó en prefectura. Cuando el capitán baja, y nos dice, muchachos, tengo que informarle que lamentablemente vamos rumbo a Malvinas. y que en ese momento todos nos quedamos, Buah, ya está. En esas partidas de truco que sabes que te van a cantar 33, falta que te lo digan nada más. Hay que tener en cuenta de que era gente de diferentes edades, diferentes extractos sociales y con diferentes backgrounds. Yo en mi lugar, sé porque era soltero, pero supongo que la gente que tenía familia, que era casada, tenía hijos, le habrá caído un balde de agua fría. Y ya se piensa otra manera, entonces eh, duele un poquito a decir, bueno, no, a ver a los chicos, no voy a ver a los chicos crecer, esto, aquello, y un poco de temor hay siempre, vamos ¿no? a decir que no, porque la verdad, es humano. Y ese, sí. ese temor existe sí. en todo, porque claro, yo claro, claro. tenía 37 años y tenía tres hijos chicos. Esa tripulación abarcaba de los 18 hasta los 60 años, o por ahí. Gente que estaba a punto de jubilarse y marineros como Miguelito Rosato, que era el primer viaje que hacía. ¿Qué hacían los muchachos? O sea, él estaba durmiendo y le llenaban el camarote de, de salvavidas. Y le golpeaban la puerta y le decían, se está hundiendo el barco, se está hundiendo el barco. Nos ataca, nos ataca. Y él salía desesperado. Miguelito la pasó luna Lunga porque ahí le hicieron bautismo, me acuerdo. Pasaba y le ponía una frazada. Y donde podíamos pegarle, le pegamos. Puedo decir una palabra y la reputísima madre que lo parió. Lo que pasa es que la clase marinera eh, es una clase muy especial. Porque no se conocen y se conocen de toda la vida, todos. Y ahí uno se va haciendo amigo, vivimos, convivimos, tenés que llevarte bien. Este, tenés que tener una, una convivencia, tenés que ser complicado. O sea, puedes tener tu personalidad, pero hay, hay, hay cosas que tenés que ceder. Como cualquier persona, ¿no? En un lugar que está. Aparte, juro que Marino Mercante sabe la la camaradería que se, se forma siempre en diferentes tripulantes.